Lo vi primero en video ¿no? Antes de conocerlo en, en, en, en persona y, y no conocer al escorpión Primero conocí a, a Alex Pero fue en video En uno de los videos que te encuentras en YouTube Pues bueno, obviamente primero te encuentras a, a un A un luchador Y entonces primero no sabes si es un luchador O qué rayos, ¿no? Entonces bueno, me quedé con la idea Mira, pues será un youtuber Que no creo que sea luchador pero se pone la, la máscara ¿no? y es la forma de, de, de salir. Piensa, seguramente no quiere que lo conozcan ¿no? O que, no que no sepan quién es. Porque luego piensas, la máscara esconde, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? No ¿Puedes quitar tu cámara de mí? No, que te, eh, no te pasa nada. Y después, por cuestiones de mi trabajo, pues conocí a, a Alex, ¿no? Me empezó a entrevistar, hizo algunas entrevistas para la La, Muy buenas entrevistas, ¿no? Muy, muy interesante, con un enfoque siempre muy pensado y muy dirigido a donde quiere llegar, entonces todo esto sucedió antes de relacionarlo con el escorpión, después lo relacioné, porque no andaba yo buscando al escorpión y lo veía cada fin de semana, la verdad es que lo vi y ya lo conocí y todo, pero cuando andábamos en 2015, andábamos haciendo la publicidad para la segunda película de cine del de regreso de Dragon Ball, para la resurrección de Freezer, la gente de la 20th Century Fox, nos, nos llevaron con, con Alex, que ya lo conocía perfectamente. Y fue cuando yo asocié, porque sí, vamos con Alex a la lata digamos, y, y una vez con el escorpión, fue cuando me cayó el 20. Ah, él es el escorpión dorado. No, está güey? La, qué la giras? Castañeda Vende seguros, ¿Eh? Eh, ¿Eh? Pues sí, ¿Por qué este... me dejaron un pinche Godines, güey? Está güey? Me dijeron que viniera a hacer un casting. Pues sí, güey, pero yo pedí un pinche actor, cabrón. Y dije, vamos con el escorpión dorado, Dragon Ball. Tiene muchos niños ¿A poco se va a suavizar? El escorpión es el escorpión Y ahí les voy, ¿no? ¿Saben qué? Mejor saquen a los niños Porque... Entonces dije, bueno, pues a ver Vamos a ver cómo nos va, ¿no? No, bueno, pues nos agarró como tsunami No, creo que fui al que mejor le fue Pero a Lalo, a Lalo Garza le fue en feria Y fue la, la primera vez que, que, que lo tuve ya enfrente al escorpión una fuerza de la naturaleza, está cabrón. Es de que el pinche creyente te está arrimando. Pues es que de hecho sí Oye, me lo está arrimando, señor. Tú. es que este cabrón, está cabrón no se No, pues es que. Contrólate, estamos trabajando. Exacto, si señor. La primera vez es un terror, ¿no? Porque no, no iba a ser uno mismo, sino que ibas a ir representando a Goku y representando la película y con los de la 20th Century Fox y todo. Y entonces eh, fue, fue padecerlo un poco. ¿No? A pesar de saber, ahí está Alejandro, ¿no? O sea, Alejandro sabe esto mismo, él mismo lo va a medir. No, ni madres, ¿no? O sea, ahí te voy, güey. aquí te busca Freezer, ve con él. Atiéndelo. No, no, ¿Cómo estás tú, Mendigo? No, yo buenísimo, ¿y tú cómo estás? Oh, tan buenísimo que te voy a meter la cola ahora sí. Ay, por, ¿por, el, está? por el ano. Por el ano. Pero, pero, pero Hugo, tú, como te llames, perdón, atención, no, está diciendo el director ya, no, perdón! Nos jodió de lo lindo, ¿no así? Y dices ya que lo ves, dices, bueno, ni fue tan doloroso, ¿no? No, no fue tan terrible como me lo imaginaba. Y después, cuando, cuando me trepé con él al volante, ya fue algo que disfruté muchísimo. ¿No camaron a Goku? ¿Qué te pasa? ¿Te <risa> ¡Extra, extra! Mario Castañeda grilló a no. Ricardo Silva en exclusiva. ¿Que ¿Yo qué? Digo. Bueno, obviamente sí, sí, es, un, es, una, es una presencia, una forma de ser que es el mexicano. El mexicano. En mucho, así es. Le da valor a cosas que son verdaderamente valiosas. A la persona, a la gente, al trato. No, no te está mintiendo, no está tomando poses. Es tal cual. Y habla así, tal cual. ¿no? Y cuando, cuando se mueve así en todo su mundo, es natural. Quizás el escorpión está un poquito exacerbado, ¿no? Llevado un poco más a, a, a una lente de aumento, pero es básicamente esto. Es un mexicano. Y trabajando en los medios y dándole la voz a personajes eh, con este español del doblaje que, que es siempre light, nunca con malas palabras, no groserías, ¿no? Ya ves que todo, hey motherfucker, I'm gonna fuck you siempre le ponemos hey maldito bastardo, eres un infeliz malnacido, ¿no? No, a no ser que HBO o que el cliente diga, métanle las palabras tal cual, pues no metemos hijos de puta y pendejo y cabrón, o sea, ¿por qué no? Entonces, de pronto, todo esto light, y, y la razón de ir a verlo fue Dragon Ball. Entonces, sí la, la, la, la, la idea era ¿Cómo le vamos a hacer? Perdemos al público infantil. En cuanto este diga una, ya lo perdimos, ¿no? No, pues en cuanto abrió la boca la dijo, ¿no? Y entonces dijimos, ya, bueno, ya valió. Y sin embargo. Son las entrevistas más vistas, ¿me entiendes? Lograron su cometido perfectamente. Entonces, bueno, eh, te enfrenta a esto que no te extraña, es muy mexicano, pero quizás el, el momento es el que, eh, el que uno tratando de cuidar Dragon Ball, tratando de cuidar a Goku, pues Goku no anda por ahí puteando a la gente, ¿no? Entonces, este, era así como, a ver, ¿cómo le hacemos para decirlo pero sin decirlo? Llega un momento en el que no se puede y tienes que entrar al juego, porque si no, eh, creo que es, eh, es hasta negativo o contraproducente querer eh, no entrar al juego. Y la verdad es que a fin de cuentas, cuando te das cuenta y pasa todo, no pasó nada. Párase los pelos! ¡Párale los pelos lo ya no hay, ya no hay. Tienes que enseñarlo, güey. El peluche. Ya está listo, güey. Ya tienes el pinche look, güey. ¿Así? Ok. De huevo. Medio así, medio glaciado, güey, tu pinche peluche no lo estoy haciendo. Para manejar un personaje como el escorpión dorado tiene que haber una creación de personaje. No lo está aventando a lo loco, o más o menos basado en algo. Tiene perfectamente entendido al escorpión dorado. En el sentido de que toda persona o personaje tiene una estructura psicológica. Esto es lo que el personaje haría o no haría. Hay un límite, es un camino sobre el que corres, y eso se delimita, se marca. Cuando tú creas un personaje, ya sea para doblaje o para televisión o para cine o para teatro, se crea un personaje y él tiene creado al escorpión dorado y lo conoce al dedillo. Sabe lo que haría y lo que no haría, lo que diría y lo que no diría el escorpión dorado. Entonces, esto es básico para que en todo momento pueda hablar y responder y pensar. Como el escorpión dorado. No hay duda en ningún momento. Tiene la palabra, la frase exacta en cualquier momento. No importa si está en una entrevista con alguien, famoso o no famoso, porque si viene en el coche, de pronto alguien le grita desde acá afuera, ¡quién a tu madre, escorpión! Y voltea y tiene la frase que decir, ¿qué pasó, cara de mi miembro? ¿Quién a tu madre? ¿Me entiendes? Sabe exactamente porque no está inventando al personaje. Lo tiene puesto, lo entiende perfectamente. Entonces, esto es una base importantísima. Número dos, te comento que yo. Considero que expresa este mexicano Que así hablamos El mexicano nos podemos mentar la madre Y no nos estamos ofendiendo Las esposas se asustan de pronto, ¿no? Ay, no le digas así Yo, de verdad, con mi esposa A veces estamos con amigos Y le digo, sí, no chinga tu madre, güey Me dice, ay, no, no es cierto Bueno, no, ¿cómo no? sigue sí, que chinga su madre, chinga tu madre Ay, no, mira lo que quiere decir Le estoy diciendo que chinga a tu madre ¿No? ¿Por qué me quieres traducir? Es mi amigo No le estoy, o sea, le estoy mentando a la madre Pero no le estoy mentando a la madre Él sabe, siente lo que le estoy diciendo y esto es el escorpión dorado es este mexicano abierto grosero pero siempre respetuoso en una de las entrevistas nos, nos me lo dijo un señor venía yo con el escorpión al volante cuando me dijo miéntale la madre al señor porque ya se había mentado la madre con él digo no yo no puedo no oh, miéntale la madre no no puedo no lo conozco oh, que miéntale y yo le dije eh, señor eh, diríjase usted ante la presencia de su señora progenitora e importúnela, ¿no? Me dijo, no, miéntale la madre. Y el amigo que estaba ahí con nosotros me dijo, no señor, entre mexicanos, cuando no hay intención, no hay ofensa. Eso nos define. Cuando no hay intención, no hay ofensa. El mexicano nos mentamos la madre. El escorpión se mienta a la madre con la gente, pero no la está ofendiendo. Y la gente no lo está ofendiendo realmente. Estamos jugando como mexicanos. Y eso lo tiene perfectamente entendido. Él... Marca el tono. Y como este tono no está ofendiendo de aquí para allá, la gente lo siente y de allá para acá tampoco. Estoy con una terapia para Mario Castañeda. Me necesita terapia, mentar, mentar la madre a alguien. Méntasela. Vaya usted con su jefa y... Moléstela Lo que se dice con respeto no es Exacto la... ¡A ¡Chin su madre! <risa> Mira, lo que más me gusta Es sorpresivo porque no lo ves siempre Pero esta, este romper las clases Este romper lo cuadrado de una entrevista O del trato con la gente Esto de, de, de quitar de enfrente el oropel Es algo que aparentemente es muy sencillo Pero no lo es Porque debes tener el cuidado De en qué momento Cómo lo rompes con la gente Qué gente te va a responder Y jamás te pasas de una raya hay siempre un cuidado en lo que estás haciendo esta forma de ser del mexicano establece un, un límite de cualquier modo eso es sorprendente de, de Alejandro porque cuando lo conoces entrevistándote para La Lata y Escombo es, es uno de los periodistas mexicanos más impresionantes que he conocido ha entrevistado al que me digas ha viajado por todo el mundo no lo invento yo ahí están sus entrevistas ahí están sus programas de verdad que eso no se da de gratis hay una... Gran trayectoria, hay un, por supuesto, un, un estudio, un talento, una vocación que se nota puesta en todo lo que hace y que, por supuesto, apoya y, y, y entonces ahora está ahí frente al, al Escorpión. Tecnología de punta. Ay, ahora sí. No, no pasó nada. Nada lo detecta conmigo. Mira, detrás de la máscara está un tipo súper preparado, muy inteligente, muy mexicano. Se ve que ha conocido todo ese estrato social. Esta persona es una persona, es un periodista muy preparado, con mucha experiencia. No nació ayer, no empezó a trabajar ayer, tiene años de experiencia. Y primero lo hizo... Serio y pues, pues como marcaban los medios, ¿no? Y después apareció el escorpión. Entonces, eh, lo curioso es que en cuanto se quita la máscara, desaparece el escorpión. En cuanto se la pone, aparece. Pero la esencia de, de Alejandro es, es de un tipo, te repito, muy preparado, muy inteligente, muy educado. Habla siempre en medio tono, ¿no? Acercándose a la gente con el respeto, etcétera, de no, no pasarse nunca de la raya. Propone ideas, este, explica cosas, siempre con mucho tacto. Entonces, creo que es parte del éxito. Toda la finura para acercarse a quien tenga que acercarse así, siendo honesto y verdadero. Y el escorpión, pues rompe todo, ¿no? Rompe todas las, las barreras. Ya nos va a acabar la pila de las <risa> cámaras. ¡Peluche! ¡En el estuche! ¡Puta! ven al escorpión dorado en la calle, ¡corran! No, no sé. sí, ¡Huyan! El escorpión dorado es ese mexicano auténtico que todos llevamos escondido en el alma Cuesta, cuesta, señor, hazlo. Es que no, no. ¿Cómo era la línea, señor? <risa> ¡Hola, culeros! ¡Soy Cucú! ¡Hola, culeros! ¡Soy Cucú! ¡Eso, chingada madre! ¡Ya le voy entendiendo al personaje, el señor! A... ¡Ya voy sintiendo el personaje! Parte de, de lo que nos gusta del escorpión dorado es que dice las cosas que no nos atrevemos a decir. Se atreve a hacer cosas que no nos atrevemos a hacer. Es hasta catártico cuando te portas así. Por otro lado, también representa de pronto y muestra cosas el mexicano que no nos gusta. Está ahí, me parece que el sleeping tengo que agarrarlo yo, porque yo soy la persona que va a pagar el dinero aquí de, del roomie. ¿Te vas a poner mamón? ¿Qué? A ver, que usted esté ya viejito y grande, y que esté chocheando, no quiero decir que no le pueda romper su madre. ¿Viejito? <risa> ¡Pelos de uh, ¿Qué, tuya ¿Qué, madre, qué, madre Qué, ¿Qué? Escorpión, eres neta güey, eres, eres de adeveras, eres, eres esencia de México y del mexicano y eso es valioso. Más allá de lo que parece divertido porque es grosero, irreverente, más allá el mexicano ve una realidad de él mismo allí. Ojalá que así lo entiendan y lo valoren y, y lo tomen como un ejemplo de lo que puede ser. Porque el escorpión dorado, te puedo decir todos los defectos que tiene, ¿no? Todo lo, lo malo que es para la sociedad y, y las 20 razones que existen para que desaparezca. Pero junto a todas estas razones, también están todas las razones del por qué el escorpión dorado es necesario. Y, y la gente lo quiere y la gente lo respeta y la gente se siente a gusto y libre cuando lo tiene allí, no sucede nada con él, la gente está a salvo con el escorpión dorado porque es ellos mismos. Entonces, Eres, eres neta, escorpión, y eso es lo más valioso de ti. Yo soy el sí. invitado, yo soy el que está pagando el, ru, el roomie. ¿Cuál invitado? El, ¿El roomie o el invitado? ¿El rumi, Bueno, voy, ah, a, voy entonces, a pagar. Mira, mira, te voy a enseñar el pinche. ¿Qué? El por si no te caes, no. Hay puros cartones. Puedes, puedes acostarte aquí en el pasillo, puedes acostarte allí junto al excusado cagado, puedes acostarte allí. allí Hay puros sea, periódicos. Por eso, para que tengas un lugar calientito.